Buenos días. En esta sesión vamos a preguntarnos, ¿cómo es que nosotros nos relacionamos con nuestras propias emociones? ¿Nos da miedo? Nos sumergimos en ellas hasta que nos arrastran muy lejos. Después nos sacudimos y seguimos caminando. <coughs> Sentimos mucha culpa o vergüenza o rechazo. O es algo que preferimos simplemente no mirar. y dado su rol en, no solo la cualidad de vida, las experiencias que estamos teniendo, sino la manera en la que respondemos a las situaciones que surgen en la vida. La manera en la que actuamos, porque una gran parte de nuestras acciones están impulsadas por una emoción a otra, amor, aversión, miedo, envidia. Muchas veces las acciones que luego arrepentimos no eran acciones que tomamos con un análisis fría, un análisis frío de qué debo de hacer, sino la emoción presente está tomando la decisión para, para nosotros. Y si nosotros no tenemos una relación honesta y abierta ¿no? y una conciencia de lo que pasa dentro de nosotros, no tenemos mucha posibilidad de tomar control sobre nuestra propia vida. y el planteamiento en el camino budista es que podemos lograr libertad. Y libertad tiene que incluir la libertad de tomar nuestras propias decisiones y ejecutarlas, que implica, no tomamos una decisión de actuar de cierta manera o hacer cierta cosa, pero las emociones nos rebasan y nos llevan en otra dirección y ni siquiera podemos dar continuidad a nuestras propias intenciones. Y si miramos la vida, a veces parece que estamos en una montaña rusa. Nosotros ¿no? subimos en este... Carrito, pagando para estar ahí, para que nos provocan terror y gritamos, no, o gritamos, mamá, <risa> y después la exaltación. Y después, y nos encanta hasta cierto punto. Y después ya queremos. Te, queremos ya queremos salir. Pero en la vida, nosotros no salimos. Continuamos arrastrados. Y normalmente en vez de tomar la oportunidad del surgimiento de un, una emoción y observar qué pasó y orientarnos y ver de dónde vino y, y, y por qué estuve vulnerable a tener esta emoción y cuáles eran los pensamientos que estaba como revisando cuando surgió y hubo un disparo o ¿Qué, qué pasó. En vez de intentar aprender de nuestras experiencias, somos como personas caminando en la playa justo a la orilla del mar. Estamos caminando y cada rato el agua viene y nos, ¿no? nos toma ¿no? y nos tambaleamos un poquito. Y después nos ponemos rectos, tomamos otros unos cuantos pasos y otra vez sin parar y, y ver alrededor y orientarnos y darnos cuenta que okay, estoy caminando muy cerca al mar. Me tengo que posicionar de manera diferente. Y si miramos nuestra relación con las emociones, más o menos es así las dejamos hacer lo que quieran con nosotros, como pasear un perro muy grande y fuerte, sobre todo joven, o algo y está corriendo allá y está corriendo allá, y ni siquiera intentamos plantar los pies y decir, no, oye, no vamos a correr en el jardín de los vecinos que tienen gato, vamos a otro lado. Y más o menos así vivimos. Y para los perros está perfecto, pero es nuestra vida. Es la experiencia que tenemos y también son las situaciones que nosotros provocamos. Cuando las emociones nos superan. Y con un planteamiento de cegarnos frente a las emociones nos superan. Es como pasar todos nuestros ahorros a alguien y decirles, hagan lo que quieran con esto. Ni te voy a preguntar qué estás haciendo, ni voy a venir a mirar. Haz lo que quieras y de vez en cuando pedimos que nos dan algo de apoyo, dame unos pesitos, y mientras nos pasan algo de unos pesos cuando pedimos, no nos importa qué están haciendo con todo nuestro patrimonio, no queremos mirar, preferimos no. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos esta relación tan curiosa con un motor de nuestras propias experiencias, con un factor tan decisivo en nuestro bienestar o malestar? ¿Por qué? Otra vez hay esta sensación que tenemos de que Dentro de nosotros hay cosas mejor no mirar. Y esto es un gran error, es incorrecto. Si miramos la evolución humana, qué es que nos ha favorecido en llegar al punto donde estamos. Una cosa, una orientación que podemos detectar es que para evolucionar, para sobrevivir tuvimos que estar muy atentos a peligros. Si todo en el entorno está bien, tranquilo, lo ignoramos, esto no es lo importante. Estamos buscando dónde hay posibles peligros. Puras flores y árboles y pajaritos cantando y estamos buscando dónde están los alacranes y los serpientes. Estamos en el mar, todo hermoso, bellísimo, arrecife precioso. ¿Dónde están los tiburones? Esto ha favorecido la sobrevivencia, pero nos ha dejado con ciertas huellas internas, muy poco favorables en el entorno que tenemos ahora. Cuando te has entrenado profundamente a no involucrarte con lo que es positivo, lo que es propicio. sino solo involucrarte y prestar atención a lo que es dañino, posiblemente. Y en cierto sentido esto refleja la gran bondad del mundo, la gran bondad. ¿Por qué? Porque hay fuentes de comida de nuestro bienestar, de nuestro florecimiento por todos lados inhalamos y hay oxígeno, lo que es absolutamente indispensable, hay agua por doquier, tenemos muchas fuentes de comida, así que esto podemos tomar por dado que vamos a tener lo que necesitamos, donde hay que poner la atención es en lo posible destructivo, dañino, amenazante. Imaginando que estamos en una situación de guerra, donde hay bombas todo el tiempo y palaceras y todos estos sonidos terribles. Y esto es todo el tiempo. Y tú necesitas agua. Tu familia tiene sed y no hay agua. Cuando tú miras por la ventana, tú vas a estar, si tú ves agua, ¡oh, agua. Esto es donde vas a estar involucrado emocionalmente, el agua, ¿dónde lo cómo, cómo logró uh, tenerlo. Cuando estás totalmente rodeado por bondad, por agua, por lo que necesitas, esto no es donde necesitas estar poniendo atención. Pones atención en los obstáculos. Pero el resultado de este tipo de orientación es que para nosotros lo malo es donde nos enganchamos emocionalmente. Seis personas en una reunión comentan favorablemente sobre algo que has hecho, y una persona no. ¿Dónde va la atención emocional? vas dando vueltas y por qué no y yo vi y, por, y ta ta ta, o te sientes como apoyada por tanta, ¿no? tanta alegría y regocijo en tus logros. Es cuestión de hábito, hábito. Y los hábitos pueden cambiar. De hecho, si vemos otros factores que han sido muy importantes en nuestra evolución, en nuestra capacidad de salir de la sabana y caminar en dos pies y no en cuatro miembros, así es la curiosidad. De los primados, primates. primates primates, están marcados por esto todavía. Curiosidad. ¿Qué es esto? ¿De qué sirve esto? ¿Cómo lo utilizo? Y tenemos cantidades de herramientas que generamos por curiosidad y somos omnívoros, porque generamos, ¿no? tenemos esta actitud y ¿de qué sabe esto? Sí, unas cuantas personas seguramente se envenenaron. <risa> y unas cuantas otras encontraron el antídoto a estos venenos. Y así, así la curiosidad nos ha expandido. El cerebro, las capacidades y nos ha favorecido enormemente en la evolución. Así que no debemos de pensar que pues, es nuestro destino evolucionario de enfocarnos en lo malo. No es cierto. Ver oportunidades, aprender, explorar, descubrir. Y esta es la actitud que podemos aportar y dirigir a nuestra exploración exploración interna. Y aquí estamos hablando de un cambio de orientación, en que empezamos a ver incluso los momentos difíciles son abono muy fértil para hacer crecer nuevas cosas. Desde un lado se ve excremento, del otro lado es abono. Y una tarea inicial para empezar a explorar esto para esta semana es de ir observando cuál es tu manera de relacionarte con tus propias experiencias emocionales. Te desconectas, cierras los ojos, te entregas totalmente, o oh, oh no, ni, ni sabes. Y si hemos internalizado eh, una idea de que somos muy malos y pecadores y llenos de impulsos monstruosos, esto va a tener un efecto en cómo nos relacionamos con lo que hay dentro de nosotros. La tendencia de cerrar los ojos frente a lo que pensamos que va a ser un, un escenario horrorífico. <coughs> cuando yo era joven, yo, yo pensé que quise ser doctora cuando era grande. Fue mi idea. Sabes ayudar puedes curar a la gente. Te, te enseñan cómo hacerlo y lo haces. Muy. ¿huh? Pero cuando yo vi heridas con sangre, hasta ahora, pues como, y en cierto momento me empecé a dar cuenta que si yo cierro mis ojos cuando los pacientes me… esto no va a ir muy bien. <risa> y en las películas, cuando piensas que va a haber algo horrífico y pides, dime cuándo se ha acabado este escenario. Y a veces no va a pasar lo que piensas, y cierras los ojos. Una vez tu, tuve la, el momento, uno de los momentos de más confrontación con heridas donde formación médica me hubiera servido mucho fue en un accidente eh, que una mujer fue atropellado, tropezado, atropeado cruzando una de las avenidas en Nueva York. Fue después eh, de la hora de trabajo y eh, el coche... Eh, se frenó fuerte dándose cuenta que había pasado y una mujer ahí y el sangre, la, el charco de sangre expandiendo, fue herida en la cabeza. Y en este momento, ni modo que vas a cerrar los ojos, y éramos dos personas que estábamos como ahí cerca y ¿No? y le dije a una llámala era antes los celulares ve hay que buscar teléfono llama a la ambulancia yo fui con la mujer sin, ningún, sin saber nada pero ir con ella y otras personas estaban eh, parando los otros coches y Ella estaba ahí con muchísima sangre y en uno de sus ojos ya no, hubo, no ya no hubo ojo, era como un hueco, algo muy muy fuerte. Y ella estaba como despierta, pero totalmente como no, no creo, no sé si era, no sé, sí. si era shock o no era shock. Pero me preguntó, voy a morir, voy a morir que ella misma como vio todo, mucha sangre. Y yo, no teniendo votos, no tuve que decir, no tengo idea, no sé. Le dije, no, no, no, no. no es una, eh, no es un esto va a pasar. No, nada, más, nada más como mantente aquí conmigo supe que algo de las... no debes de dormir si te... ¿no? y la quedé con ella y la ambulancia vino bastante rápido, ella me pidió, me dio, me pidió tomar su cartera y buscar su librito de direcciones, esto fue antes los celulares donde la gente escribía los números, me pidió tomar esto y llamar a sus familiares. ¿No? y fui con ella a la ambulancia y la llevaron y yo llamé a los familiares. Y a unos po pocos días sus familiares me llamaron agradeciendo, etcétera, y comentándome que eh, todo bien, ya le dieron, ya le eh, reemplazaron su ojo, de vidrio. Y yo, ¿qué? ¿qué? Y ellos, ah, usted no se fijó que ella tuvo un ojo de vidrio por esto no vio el coche. Yo había armado toda una historia de que por el impacto imagínate, ¿no? pero no era esto. Pero para mí lo lo lo relevante en este momento es que en el mero momento, cuando necesitas tener tus ojos abiertos, tienes tus ojos abiertos, y estás ahí con alguien que lo necesita. Aun si piensas que te da mucho horror y no vas a poder, tenemos muchas capacidades que no sabemos, y cuando pensamos que no podemos hacer algo, muchas veces no es cierto. Y por lo general la, uno de los es empezar a mirar qué tenemos dentro de nosotros y tomar esto como un campo interesante a explorar, es que aunque tenemos este hábito de enfocarnos en lo feo, en lo peligroso, en lo negativo o dañino, tenemos muchas otras cosas dentro de nosotros. Y como su santidad el karmapa lo explica, ¿por qué tanto acudimos a emociones como agresión o envidia o apego? ¿Por qué? Porque no hemos desarrollado otras opciones. No sabemos que tenemos otras opciones, tenemos otros recursos. No los hemos desarrollado, ni siquiera quizás descubierto. obstáculo, un reto eh, que necesitamos eh, tomar en cuenta es que también solemos experimentar una emoción que en sí es un obstáculo para mirar las emociones, y esto es culpa o vergüenza, sobre todo culpa. No queremos mirar porque pensamos va a ser algo horrible, que nos vamos a quedar paralizados con culpa y autorrechazo y remordimiento y pena y vergüenza. Y como todas las otras emociones, la culpa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 que pertenece a una religión que comete un acto terrible, y todas las personas que pertenecen a esta religión son monstruos. Esto es ignorancia. Y este tipo de actitud donde no somos dispuestos a ver, a ver bajo cuál condición esta persona, llegó a cometer este acto, mientras los millones de otras personas que pertenecen a la misma religión no lo hicieron. ¿Cuáles son las particularidades de esta situación? Y nos urge ver las particularidades y las condiciones que permitieron esta conducta para cambiarla. Mientras si pintamos toda una religión, toda una población o todos nosotros, con un aspecto, una acción, equivocado, sí, gravemente quizás, pero un aspecto. Y si nosotros no mantenemos la sabiduría de estar viendo bajo cuáles condiciones, cuáles son los factores, diferentes. Si no entramos en esta conversación interna, no vamos a descubrir la manera de desmontelar estas condiciones. Si queremos cambiar, necesitamos poder tener el valor de mirar, porque no nos da tanto miedo ver qué tenemos dentro de nosotros, y también la sabiduría de reconocer una acción hecha en un momento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 y sobre todo, la misma interdependencia que vemos en los ecosistemas donde ajustar una parte afecta a otras partes, subes la temperatura, ciertas cosas empiezan a cambiar, disminuyes ¿no? el agua, otras cosas se ajustan, es igual dentro de nosotros. Estamos sujetos a interdependencia interna. Y esto indica que no somos sólidos, permanentes. Somos capaces de evolucionar, porque nos vamos ajustando, fortaleciendo una cosa, debilitando una cosa, una cosa se destaca más, otros tienen que tomar un perfil más bajo. Una cosa empieza a venir, otras cosas responden internamente. Y para nosotros, en este trabajo con las emociones, un factor clave que ya hemos visto y vamos a estar aprovechando, es que nuestros pensamientos, la manera en la que estamos pensando, afecta a nuestras emociones. Las emociones que parecen tan descontrolables, tan como ¿no? teniendo su, propio, su propia naturaleza y trayectoria, estamos continuamente interactuando a través de las percepciones, los cuentos que nos contamos, los pensamientos que nutrimos, que alimentamos, y un factor absolutamente decisivo es darnos cuenta, darnos cuenta que está aquí, ya con esto, es como cuando vas en un viaje donde hay mucho sol y pones tus eh, lentes de sol y en cierto momento te piensas, ah ya, ya se ha hecho muy oscuro, hay que ir a la casa, hasta que te das cuenta que no, es que es muy temprano para ir a la casa darnos cuenta que estamos mirando todo a través de estos lentes. Lo que nosotros nos contamos está afectado por las emociones y afecta a las emociones. Empezamos a escuchar nuestra manera de hablarnos, ya tenemos muchas opciones. Y aquí la oportunidad que tenemos es de empezar a entrar en un diálogo con nuestras emociones. Esto se hace solo y cuando estamos conscientes de que están. No querer ver rechazar, cerrar los ojos, obviamente no vas a hablar, no sabes quién está. Pero tener esta orientación, esta perspectiva de que no soy yo, es una emoción que está surgiendo, emociones que van y vienen, surgen y pasan en este momento está presente. Si yo quiero aprender cómo funciona, esta es mi oportunidad. Si somos investigadores queriendo descubrir cómo sanar cierta enfermedad, necesitamos que los síntomas son visibles que la enfermedad se hace manifiesta para ir observando y detectando y aprendiendo. Como ciertas condiciones que tienen ciertos síntomas y vas a la clínica y esperas muchas horas y después te dicen, solo podemos eh, diagnosticar esto cuando los síntomas están presentes. Tienes que regresar cuando los síntomas están presentes. Y has estado horas ahí. En nuestra mente, nosotros siempre estamos presentes cuando los síntomas se están manifestando. Y esto es el momento. Ahora es la hora de la investigación. Ya tengo acceso a lo que quiero estudiar. Reconociendo que cuando nosotros tomamos esta postura, estamos basándonos en sabiduría, estamos basándonos en curiosidad. No estamos parando, parados en una postura de miedo o de aversión. Es abertura, es receptividad, es curiosidad y esto ya es otro elemento que nosotros hemos introducido en la interdependencia interna que hay. Y es muy importante porque si queremos… Perdón. Si nosotros queremos cambiar la mezcla interna, cuando estamos trabajando con una emoción de rechazo, de aversión, de miedo, y nuestro acercamiento a nuestra propia emoción es más rechazo o miedo o aversión. Nada más estamos dando más leña. Y este motor lo convierte en más de lo mismo. Cuando tenemos ansiedad, si nuestra manera de relacionarnos es. ¡Ay, no! Yo creo que estoy ansiosa. ¡Ay, no! ¡Ya! Yeah. <coughs> ¡Ya! Yeah. Yeah. Se te fue. mientras si te dices ah qué okay, es ansiedad quiero ver cómo es cómo a ver cómo a qué sabes y cómo no, dónde está en mi cuerpo y cómo <coughs> me está ya es otra ya es otras otro acercamiento y en la siguiente sesión vamos a estar mirando cómo podemos usar la meditación básicamente observando lo que está pasando sin involucrarnos y sin estar poniendo más leña Esta herramienta es algo que nos permite cambiar nuestra relación y escuchar, escuchar, Básicamente, más podemos estar conscientes, más aprendemos a reconocer que tenemos recursos muy poderosos dentro de nosotros. La curiosidad, muy poderoso en este trabajo. Curiosidad no estás rechazando no estás huyendo, te quieres acercar, no corriendo, reconociendo que no sabes exactamente cuál es, qué está pasando, pero quieres saber. Incluso podemos tener la postura que no queremos asustar esta emoción, no queremos que se vaya porque necesitamos estudiarlo. curiosidad, pero también sabiduría, la sabiduría que sabe discernir, la sabiduría que reconoce yo tengo mucho que aprender aquí y puedo aprender y voy a aprender, y también la sabiduría de saber yo no soy esto. si fuera esto no podría mirar esto, de tener un poquito de espacio, un espacio abierto, donde todas las emociones vienen para enseñarnos algo, no sabemos qué, porque no estamos escuchando, no estamos mirando. Y el planteamiento que su santidad, el Karmapa, da es que primero escuchas, observas, intentas conocer, con el motivo de aprender cómo entrar en diálogo. Cualquier diálogo tiene que empezar escuchando. Escuchas, ¿ves cómo te posicionas para poder escuchar? Y después, tú puedes dialogar, ok, sí, es cierto, es cierto que me dijo esto y me siento agredida y me siento tal y tal cosa, pero, a ver, ¿necesito yo reaccionar con más agresión o hay otras? ¿Cómo, nos vamos, ¿Cómo vamos juntos a afrontar esta situación? En vez de ir y nada más recibir los órdenes de la emoción y después, sí señor, y vamos a la batalla. Ok, vamos a pensar. Juntos. Tú tienes esta perspectiva. Yo con mi sabiduría tengo una visión un poquito más largo alcance que tú. Esto es la característica de la sabiduría. Tiene una perspectiva más largo alcance y la sabiduría tiene las metas claras. ¿Cuáles son nuestras metas? Qué tanto esta emoción y sus sugerencias nos van a ayudar en lograr estas metas todo eso se descubre abriendo este campo de diálogo. Y sí, es un diálogo en que finalmente nosotros queremos poder ofrecer sugerencias a las emociones, y no simplemente recibir sus mandamientos, que es más o menos como vivimos. Y finalmente, parte importante es de tener claro que hemos generado un hábito de involucrarnos emocionalmente con ciertos tipos de experiencia, principalmente dañino o dolorosa. Pero cualquier situación que surge, hay distintas maneras de abordarlas. Podemos abordar situaciones dolorosas con compasión, con generosidad, con sabiduría, con ecuanimidad. No solo con martillos. o queriendo huir. Pero no es suficiente decir que podemos hacer esto, necesitamos cultivar una familiaridad con otras posibilidades, con otras habilidades que tenemos. y vamos a iniciar este trabajo en la siguiente sesión, aprendiendo a estar. Y en el entretiempo y durante esta semana, no desperdiciemos las oportunidades de aprender de las emociones, y aun si en este momento no estamos manteniéndonos perfectamente conscientes y a, ecuánimes mientras surge una emoción, pero cuando se nos está bajando, nos pusimos ansiosos o angustiados y después nos dimos cuenta que estábamos muy tensos y reaccionamos de tal y tal manera, o, hubo mucha envidia o respondemos con resentimiento o aversión. Luego, no desperdiciemos esta oportunidad de aprender. ¿Qué pasó? ¿Cómo, ¿Cómo ha sido la interacción entre la emoción y mis acciones? ¿Cómo era la interacción entre mi percepción y mi respuesta emocional, para ir cosechando datos que necesitamos en nuestra investigación. Cosechamos datos y luego vamos a ir aprendiendo de lo que nos están diciendo. Y vamos a tener muchas sorpresas. Y un, un dato que no debemos de omitir es el dato de que esto que vino y no superó, luego se bajó. Las emociones no son permanentemente presentes, van y vienen. Esto es otra manera de saber que no somos esto cómo podemos ser algo que a veces somos y a veces no somos, esto no lo checa. así poco a poco vamos generando nuestras posiciones que podemos tomar con respecto a este aspecto tan importante de la vida. Gracias.